Desde la Sala de Lectura del Senado de la República, en su edificio de Santiago, nos encontramos ya listos para grabar el último programa del ciclo Pensando Chile. Eh, para quienes nos han seguido en otras ocasiones, eh, saben que Pensando Chile eh, es fruto del encuentro entre el Senado de la República, su Centro de Extensión y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hacer programas para conversar sencillamente sobre distintos temas de tal forma que esta conversación fluya hasta usted para su propia y libre recepción, su análisis y, y que usted vaya orientando sus decisiones siempre en pro del bien común de Chile. Eh, hoy vamos a hacer un programa levemente distinto del que hemos hecho durante este ciclo, en que en general hemos hablado sobre grandes instituciones o grandes temáticas estratégicas eh, o hemos hablado sobre la elevación de la política eh, como un valor importante para toda sociedad democrática. Pero hoy eh, queremos eh, conversar eh, sobre el legado de Helmut Kohl, el canciller alemán que ha partido hace poco tiempo atrás. Eh, es una figura eh, que, que ustedes se pueden preguntar por qué vamos a hablar de Helmut Kohl. Sin embargo, estamos hablando de un canciller alemán que ha marcado historia. Eh, y para eso eh, queremos eh, eh, conversar acá con dos profesores que, que reúnen atributos eh, como verán a partir de sus datos curriculares eh, que nos permiten hacer esta conversación. Se encuentra con nosotros don Mario Fernández a quien ustedes deben conocer como ministro del interior. Así que bienvenido pero vamos a señalar que don Mario Fernández es fundamentalmente un académico. Él obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg, eh, en tiempos que ya explicará. También fue ministro de Defensa, miembro del Tribunal Constitucional y otros antecedentes que podríamos agregar respecto de su trayectoria. Por tanto, es un académico que ha tenido participación activa en el mundo político y su formación de posgrado superior y también el ejercicio académico lo ha hecho en Alemania. Y también se encuentra con nosotros el profesor Eduardo Araya, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él es profesor de, del Instituto de Historia, eh, es doctor en ciencia política, eh, en el caso de él, en la Universidad de Mainz, o, o Johannes Gutenberg. Eh, y, y ambos, entonces, son las personas con quienes vamos a hacer esta conversación. Eh, quiero aprovechar eh, de dar los agradecimientos a ustedes por el acompañamiento que nos han dado durante este, estos meses de parte del Centro de Extensión del Senado, de, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también señalar que, que UCB Televisión, que le ha entregado el programa a través de la televisión abierta, ha hecho su realización. TV Senado, que se lo ha entregado en distintos horarios, y también a Radio Cooperativa, que vía streaming ha puesto los programas a su disposición, tanto como la Biblioteca del Congreso Nacional. Caballeros, para comenzar entonces eh, sobre este programa que podríamos titular Helmut Kohl, su figura en Alemania, Europa, e incluso podríamos decir en Chile tal vez, ¿no? o, o como lo dice Deutsche Welle acá, el legado de Helmut Kohl. Eh, yo les pediría una, una introducción de parte de ustedes, así muy libre, muy abierta, sobre quién, eh, quién es este canciller, pero les pediría que lo conecten con un pedazo, con un momento de la vida de cada uno de ustedes. Bueno, en primer lugar quiero eh, dar mis profundos agradecimientos este, por esta invitación a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso eh, y su canal y al Centro de Extensión del Senado y entre otros auspiciadores del programa que, que por lo demás es una muy buena muestra de lo que debiera ser, creo yo, más extendido desde luego, debiera ser la eh, formación política o la cultura política o la educación política o cívica eh, que tanta falta nos hace en, en Chile. Ahora, eh, en verdad, es, la invitación yo la agradezco además por, por, su, tem por su tema porque Helmut Kohl eh, ha sido conocido, fue conocido en Chile por distintas circunstancias, pero desde luego es un personaje mundial, de estatura mundial. Le, tocar, le tocó protagonismo en, en, en momentos muy cruciales del, de la época contemporánea, moderna. Eh, además fue un gran político, en el sentido que estábamos viendo recién y que usted Bernardo hacía... Mención eh, hace un rato eh, Político en, en, la, en la más amplia y profunda eh, concepción de la palabra Político como alguien que ofrece su vida, su vocación y sus capacidades Para el bien común Desde posiciones de poder, en el buen sentido de la expresión también Entonces Cole es una persona muy, eh, muy elocuente como muestra de este político moderno se le conoce como el padre de la unidad alemana. También Vera, se le conoce también y con mucha justicia como el padre de la moderna Unión Europea. El Tratado de Maastricht del año 1993 vino a cambiar la denominación Comunidad Europea por Unión Europea, eh, entendiéndose por este proceso nuevo que se abría con la integración de los países del Este, después de la caída del muro. O sea, la Unión Europea significó también la amplitud a la europea de siempre, digamoslo así, digámoslo y esa en gran parte fue una obra del propio Kohl. Era también Kohl un hombre sencillo, como deben ser los grandes políticos, o como son los grandes políticos, sencillo. Y yo lo vi un par de veces por distintos motivos, pero una vez lo vi en la, en la calle principal de Heidelberg, que es una ciudad pequeña, universitaria, donde él estudió, debo decirlo con orgullo, Porque por tanto, él, se, él se doctoró en la misma facultad que me doctoré yo, de, ¿eh? viene, en la Facultad ya. de Historia y Filosofía de la Universidad de Heidelberg. ¿Mm? Él se doctoró en, en, con una, con una, en Historia, más bien, sobre una, una obra sobre los, los partidos en, en Magunze, en Mainz, o en rheinland Pfalz Bueno, pero eh, culminando esta, esta primera impresión, ¿no es cierto?, una vez lo vi, yo iba con mi familia por la calle, una calle peatonal, lo vi entrando a, a tomar un café eh, un fin de semana, en la tarde, a las 4 de la tarde, un día sábado, siendo canciller, con su esposa eh, y con una enorme sencillez. Claro, él vivía en eh, Ogenheim, que es un pueblo en, al otro lado del Rin eh, estaba muy cerca, y era su alma mater, la ciudad donde él estudió, entonces fue a pasear y a tomar té, bueno, era un hombre, yo tuve oportunidad, ya lo vamos a ver durante el programa, pero eh, tiene toda esta gran... un gran político, un político de, de envergadura mundial, pero un hombre muy sencillo, muy sencillo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ha eh, eh, notado eh, aquí algunas palabras, quizás. Vida, vocación y capacidad. Y sencillez. Profesor Araya, su, su primera aproximación al canciller Colm. Yo eh, recuerdo, a ver, más allá de mis recuerdos, eh, déjenme expresarlo de la siguiente manera. Eh, eh, viví una época, en más, al menos en mis primeros meses, en donde uno veía eh, en los medios, en los medios de prensa, en publicaciones periódicas, eh, que Cole era tratado con mucha ironía, con eh, en donde eh, lo que señala el ministro Fernández, esta idea de la sencillez eh, a, aparecía en muchos medios como un, como un defecto. Y, y hay que recordar que Kohl uh, sucedió a dos enormes figuras de la política alemana, dos cancilleres del Partido Socialdemócrata, en primer lugar, Willy Brandt, eh, que entre sus muchas uh, destacadas tareas, eh, en, al servicio también de Europa eh, le, le, le, le, le significó eh, lo que es, en la época se denominaba la Ostpolitik, la política respecto del oeste eh, un, un acercamiento, una suerte de deshielo respecto en las relaciones de Alemania con sus vecinos eh, de las repúblicas así denominadas en esa época democrática particularmente con Polonia y con la, con la Unión Soviética y con la República Democrática y a Brandt le sucedió el Schmidt que era un político de fuste, un, un político con fuste de estadista, que era un eh, economista de un enorme prestigio, que venía de Hamburgo, del norte, unas, con imagen más bien de, de tipo frío, distante. Bueno, y Kohl eh, los reemplaza, reemplaza a esa generación de políticos, eh, para decirlo en términos nuestros, como un político provinciano, y esa era la imagen de, de o el, el, lo que parecía como caricatura. Un político provinciano. Eh, había una caricatura muy dura. Era Cole, eh, la, la cara de Cole como una pera. Eh, lo cual es, es una forma de decir, eh, este tipo es tonto, simplemente. Cole tenía un lenguaje muy llano, pero... A propósito de lo que decía el ministro Fernández, a mí me parece notable la capacidad de Kohl de transformar eso que, desde cierta perspectiva, podría ser un defecto en una virtud, en la virtud de ser un, una persona simple. Es eh, por decir, mira, podría ser mi tío, o mi primo, o mi cuñado, un alemán común y corriente que habla eh, en el mismo lenguaje nuestro, que se comunica, eh, o sea, que no es un político distante, eh, y, y yo creo que ahí hay también una, una, eh, algo eh, interesante de rescatar de la figura de Kohl. ¿Cómo eh, alguien puede hacer de eso que en un primer minuto o en un primer momento aparece como un defecto en, en, en, un, en una fortaleza? Eh, me, a mí, a mí me, se me hace muy atractivo lo, lo que dice el profesor Araya. Eh, aquí no se trata de una conversación con dos estupendos invitados sobre una cosa extraña de otro planeta... No estamos hablando de, de una figura ajena a nuestra condición humana ni a nuestra condición como país. Entonces, usted ya lo entendió porque viene siguiendo el programa durante estos minutos. Entonces, sabe que esto tiene un sentido. Por ejemplo, eh, la idea de la sencillez planteada como un valor que también es mirada como un defecto eh, y le puede pasar a cualquier persona, le puede pasar a usted. Eh, de la sencillez al defecto. Eh, de lo rural a lo urbano, eh, y, y después los sucesos que vienen van demostrando que esas personas dan frutos no imaginados, por ejemplo. Yo creo que es una lección para todos nosotros. ¿En qué tiempo estuviste, Eduardo, tú allá? Yo llegué a Alemania en el año 86, eh, estuve dos uh, semestres estudiando alemán eh, en Mannheim, y un semestre viviendo en Ludwigshafen, que era como es la, la patria de, de, eh, de Helmut Kohl, y después fui a estudiar a Mainz, eh, ya en el año 87 en la universidad, y regresé eh, a comienzos del año 91, si mismo no sí, el 91. Por lo tanto, eh, me perdí ciertos eventos importantes en la historia de Chile, ...como el triunfo del no... Eh, yeah. ...pero me tocó vivir la experiencia de la reunificación... ...un poco de lejos, ¿sí? ...en la Renania, en, la zona, en, la, en las tierras del Rin, ...lejos de Berlín... ...pero, pero ahí, ¿no? Eh, y recuerdo haber pasado... ...haberme pasado pegado un día entero... ...el, el 9 de noviembre... Eh, ...en la televisión, viendo en la televisión en blanco y negro... ...aún, al menos era lo que yo veía en mi casa... Eh, eh, eh, me parecía, tenía así claramente, eh, claro, porque yo estudié historia, la certeza de haber vivido un momento histórico de esos momentos que son irrepetibles y, haber, y poder haber dicho: Mira, no estuve en Chile y me perdí un momento histórico, pero estuve en otro momento histórico que puedo atesorar como un recuerdo eh, importante en mi vida. Lo que parece perdido parece ganado. También. ¿no? <risa> bueno, yo estuve, eh, eh, estuvimos como familia, digamos. Nos fuimos recién casados con mi mujer eh, el año, eh, en enero del año, febrero del año 75, eh, becados por la Fundación Conrad Adenauer, eh, y estuvimos hasta el año 81, en la primera vez, digamos, esa fue la primera estadía, fueron los estudios, de, hice el magíster, el doctorado, y me contrató la universidad como académico durante dos años. Y después. Volvimos a Alemania el año 88 hasta el año 90. Entonces, por lo tanto, eh, co coincidimos, sí. no en la misma ciudad, pero, sí. pero eh, yo también viví la, en la caída del muro en Alemania, también lejos, en Heidelberg, que está en el sur oeste. Pero eh, ya el primer día, cuando se abrió la frontera, vimos llegar miles y miles de alemanes del este que venían a visitar este su, la parte de, esta parte de su propio país que no conocían. Y fue una experiencia muy, muy impactante. Esa fue nuestra segunda estadía. Yo fui contratado por la universidad también como un, en un cargo académico, docente. Y fui embajador de, de Chile en Alemania ya en los años, en el año 2000, del año 2003 al año 2006. ¿Los tiempos, de, los tiempos del canciller Kohl cuáles son? Porque un largo son, periodo, 16, claro, son, 16 17 son años. Son 17 ¿cuánto? años desde el año 82 al 88, al 90 y, perdón, al 98. Yeah. Mm. Pero habría que decir que, el, que Helmut Kohl empezó en la política a los 17 años, eh, como miembro eh, y además muy tempranamente dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana en la zona del rheinland y mm. eh, e Hizo una carrera larguísima en, en su land, en su estado, eh, en Renania Palatinado. Llegó a ser eh, eh, ministro-presidente. El equivalente de lo que sería nuestro intendente regional, pero ya se eligen y, y hay además, un, como es un sistema federal, hay un Landtag, es decir, un Parlamento. Él tuvo una larga carrera en rheinland pero además habría que decir que hasta Colt, hasta uh, comienzo de los años 70, eh, Renania-Palatinado era el Land más pobre y menos desarrollado de toda la República Federal. Y antes había sido, había sido eh, un territorio de Baviera. Dependiente sí. de Y, ¿eh? y fue una zona, eh, en la inmediata posguerra, uh -huh. fue una zona de ocupación francesa eh, y en los recuerdos de Cole fue una época durísima. Cole, eh, a los 14 años, durante la guerra, formó, tuvo que formar parte de un cuerpo de, podríamos decir algo así como defensa civil o bombero voluntario, pero en donde parte de su trabajo no solamente era pagar incendios, también era sacar cadáveres, por tanto eh, es una, es una experiencia muy temprana de la guerra y eso permite entender también muchas de las preocupaciones de Kohl eh, a propósito de la, de, la, de la Unión Europea, de la unificación europea sí. y hay una frase famosa ¿no? en la época ya de la caída del muro no, no, no quiero una Europa alemana, quiero, quiero una Alemania europea eh, y, y yo creo que ese dato no es menor. La experiencia de la guerra a propósito de esta preocupación por, por Europa. ¿Por qué, Ministro? Un, sí. No, que hay una... Hay algunos eventos, digamos, eh, que unió a Col con Chile. Hay varios, pero hay uno muy importante que fue el llamado caso Honecker. Ya recuperada la democracia en Chile. Cuando se produjo la digamos, la... ...estadía del, del ex líder de la Alemania oriental, oriental... ...en nuestra embajada en Moscú... ...y que produjo un entrevero... ...por no decir un incidente... ...entre Chile y Alemania... ...porque Alemania quería... ...digamos, estaba... ...estaba buscado, Jorge, para ser juzgado... ...en Alemania... ...y, y por lo tanto... ...eso causó una, una situación muy complicada... ...entre dos países tan amigos pero además entre dos líderes que estaban unidos por su propio partido, Helmut Kohl y Patricio Elwin, y que habían tenido mucha cercanía en eventos internacionales, demócratas cristiano, etc., y Kohl había, sido, había ayudado mucho en la recuperación democrática en Chile. Pero lo importante es que en ese momento estábamos en una posición de crisis, de, de, de, había un entrevero entre los dos países. Y... Aquí, hay un, hay, aquí tiene, digamos, entra un tema de política alemana, bien importante, porque la idea que había acá era que Alemania estaba muy enojada con Chile. Esa ¿Sí? era la percepción la chilena. La percepción chilena. Y también por, lo, por las declaraciones, digamos. Y la diplomacia alemana era dirigida por Hans Dietrich Genscher, que era el jefe del Partido Liberal, coaliado con la democracia cristiana en el gobierno. Y él era especialmente duro con Chile. Entonces, don Patricio Elwin estaba preocupado de que un país tan amigo fuese tan duro con nosotros. Y hubo un grupo de, de chilenos que habíamos estado en Alemania que teníamos de, de, responsabilidades de gobierno, que fue consultado por don Patricio. A ver, díganme, y ¿esto, eh, esto además de que Carlos Uneus, que era el embajador, el embajador en Alemania, había sido becado en Heidelberg también y conocía muy bien. Pero acá a la mano nos tenía a nosotros. Y le explicamos que habían elecciones estaduales en dos estados alemanes en esos días. Y el Partido Liberal estaba luchando para obtener más del 5% que le permitía mantenerse... Como partido. Como partido. Entonces había también algo de política interna en la dureza de Gencha. Bueno, y Kohl envió un mensaje a don Patricio que se, se quedara tranquilo, que el, que el problema se iba a arreglar. O sea, diciéndole, mire, no se preocupe tanto por lo que dice nuestra diplomacia, porque yo estoy claro que tenemos que arreglar. Y efectivamente se produjo un, un, un acuerdo finalmente que soluciona la crisis. Vamos a detenernos un par de minutos aquí, eh, con, con, con esta historia que ustedes han tocado. Eh, como, como pueden ver, eh, nos va a costar mucho poder ordenar esto como en una sola línea, pero la riqueza del, del programa consiste en que son pequeñas fracciones ...que el arte de ustedes es poder juntarlas en un solo cuadro... ...para ver qué conclusión podemos sacar. Volvemos de inmediato. Volvemos a Pensando Chile. Estamos conversando sobre la figura del canciller Helmut Kohl... ...que ha fallecido hace poco tiempo atrás... Eh, ...y que es una figura de talla mundial... ...sobre la cual queremos sacar algunas conclusiones. Idealmente para ponerlas a disposición de ustedes... ...e incluso en el análisis de, su, de nuestro propio país contamos acá con, con la presencia de dos académicos formados en Alemania, ambos doctores en ciencia política en distintas universidades, el profesor Eduardo Araya de la Católica de Valparaíso y el ministro Mario Fernández, académico para el efecto en esta conversación. Eh, ministro, ¿por qué no, no hace usted una, una, una, un pequeños enunciados respecto de, del término de la guerra? Que parece tan lejana, pero fue ayer, al ¿Mm? final. Bueno, cuando nosotros llegamos a Alemania con mi esposa en el año 75, eh, todavía quedaban muchos vestigios, a pesar de que ya había pasado el llamado milagro alemán de la reconstrucción física, digamos. Pero quedaban vestigios eh, vivos, culturales además, en las conductas de la guerra. Por ejemplo, la cantidad de señoras de edad ya solas, viudas de la guerra. ¿Mm? Eso era notorio en, en, en, en los tranvías, en la calle, era notoria a esa edad, en esa franja etaria, una diferencia muy marcada de mujeres y de hombres. Y además eran personas que, estas señoras de la guerra, que tenían una, una, una actitud como de, de, de suavidad de, y, de, y de abrirse con toda la gente, de cariño agradecidas de la vida de haber superado todo ese horror. Y, y nosotros lo vivíamos, nuestros tres hijos nacieron allá. Entonces eran, eran niños pequeños. Y muchas veces nos topábamos con esta señora en algún lugar, en el tranvía, o en la calle, o en algún negocio. Y ellas inmediatamente abrían la cartera, sacaban un, un, un dulce, un bombón, un pedazo de chocolate, qué sé yo. Y, y era una. Esa era una, una escena. Repetida, que daba cuenta de que la, los restos de la guerra, humanamente hablando, estaban presentes. Y lo otro muy, muy notable que nos sirvió mucho a los chilenos que estuvimos en esos años allá para nuestros, nuestra vida política futura, fue la enorme capacidad de diálogo en la política. El, el huir del conflicto innecesario. ¿Mm? Huir del conflicto innecesario una tendencia psicológica del sistema político a tomar acuerdos, a tomar acuerdos, a, a tener una... Lo mismo hacía Alemania en Europa, sabiendo la imagen que tenía como país y el rol que le había tocado cumplir en la guerra, entonces jugaba realmente en la política europea a ser siempre un factor de unión. Lo que eh, relata el, el profesor Araya respecto de la, del papel de Willy Brandt con, la, con, con, el, con el este, ¿no es cierto?, y da cuenta de eso. Eh, Adenauer se abrió hacia el oeste y especialmente con Francia. Con Francia. Es famosa esa foto en sí. Reims. En, los dos en la... En, y Cole también hay una foto sí. muy bonita con Mitterrand que están de la mano. De la mano en el de mano. aniversario bueno. de la batalla de Verdun. De Verdun. Entonces hay una, hay una, una actitud de uni, unidad, unidad que, que tuvo después... Un, unos frutos muy claros con la reunificación. ¿Sería muy, muy rápido concluir, eh, o mucha falta de rigor concluir, que esta valoración del diálogo es fruto de, de, la, de, la, de la experiencia de la tragedia? Claro, en gran parte sí. ¿Mm? Y cuando uno no ha tenido tragedias, ¿podría uno concluir entonces que no le da al diálogo la verdadera valoración? ¿O es...? Bueno, o de pasar nosotros, muy rápido a nosotros, una conclusión nosotros tuvimos una época en los 60 cuando no teníamos tragedias lejanas que nos faltó diálogo ¿Eh? hay, un, hay un tema de valoración cercana nos pasó a nosotros también en los 90 y el, el, ¿sabes? en la década siguiente también a Chile y es bueno que haya pasado claro además eh, Europa como tal como concepto el profesor Araya el historiador puede dar mejor cuenta de esto pero ...como concepto... ...se implantó después de la guerra... ...como algo propio de todos. El concepto de Europa... ...es nuevo eso... ...quizás de, después de... ...de Magno... ...quizás de cuánto tiempo atrás... ...pero el concepto de, de Europa... ...como una entidad única... Eh, ...es producto de la guerra... ...sin duda. Sin duda. ¿Cuánta gente muere... ...en, en la guerra segunda? Uf, la cifra ya no la recuerdo con precisión... ...pero deben ser unos 40 millones... ...o sea en la... 20, murió, 20, 20 millones rusos. Claro, ruso, murió gente en todo el mundo, además, en el extremo sí, claro. oriente, eh, por eso es la guerra mundial. Ya. Ahora, toda la conversación de ustedes aún está con la Alemania dividida. Sí, claro. Aún déjame, no hemos hecho caer el muro. Sí, ¿Mm? déjame decir algo eh, a propósito de tu pregunta, Bernardo. Hay un discurso famoso del canciller Kold en el, Neset, en el, en el Parlamento de Israel, en donde Kold habla... Eh, en sus primeras frases de la gracia de un nacimiento tardío, de la gracia como la gracia de Dios, de no haber sido él parte de la generación de la guerra porque él nació muy tardíamente, en el año 30, y por lo tanto eh, al 45 tenía 15 años. Eh, eh, y Col lo dice en un lugar muy significativo, el Parlamento de Israel habla de la gracia, la gracia de Dios. Kohl era un católico muy observante, venía de una familia católica conservadora muy tradicional y él fue un católico observante toda la vida y habla de la gracia de Dios del nacimiento tardío. Eh, eh, en ese sentido, yo creo que también Kohl fue siempre un agradecido a la vida. Eh, yo, a, a propósito de tu invitación, me tomé el trabajo de ver un par de documentales recientes eh, de la televisión alemana eh, y Cole, eh, en, en un documental que debe ser del 2015, por ahí, ya bastante enfermo y viejo, finaliza eh, un poco de nuevo con esta idea de un hombre agradecido a la vida, dice, mira, yo cometí errores, eh, hice lo que creía que tenía que hacer, pero soy un, una persona que, que agradecida la vida, digamos, de, de la oportunidad que ha tenido y de... Eh, y de que se tiene que hacer cargo de que cometió errores, y de, pero que también hizo, intentó hacer cosas positivas para los demás y que algunas de esas cosas positivas también logró. Esto lo asocio yo con el agradecimiento a la vida, sí. Eh, sí. A de estar viva de esas mujeres de los años sí, 70, claro, con ustedes claro. recién llegando, que, que, que, que extienden sus manos para manifestar, que están vivas, eh, pero se relacionan con estos niños, claro. que son tus niños, claro. eh, como una conexión Exacto. generacional, Exacto. como, una, como una, algo que parece tan Exacto. sencillo, tan, tan sin sentido, y es profundamente espiritual. Claro. Uh -huh. Y además hay, una, hay un retorno de Alemania a sus raíces antes del nazismo, digamos. Muy, muy, eh, digamos, muy notable desde el punto de vista eh, espiritual y académico. Eh, nosotros dos estudiamos en universidades muy antiguas sí. y, y por lo tanto que están llenas de una tradición Bueno, medieval Y después de todas las épocas De, de, la, de todas las distintas épocas de, de Europa no, Normalmente marcadas por guerras y por destrucciones Y por, y por eh, antagonismos, digamos Pero junto con eso siempre en Alemania Se fue desarrollando simultáneamente En todos estos siglos Una tendencia humanista Y muy profunda la, los grandes filósofos, una gran parte de los grandes filósofos de todo ese tiempo son alemanes, que marcaron la época, ¿no es cierto? Kant, Hegel, y bueno, para qué nombrar a tantos. Y por lo tanto, hay ahí una, pero un redescubrimiento de sí mismo, de los, los alemanes se nutrieron después de la guerra para recuperarse en todo sentido, nutriéndose de sus propias raíces, de sus propias raíces espirituales, ...y, y, y académicas, digamos... Sí. ...y por lo tanto reconstruyeron las... las, las hay, hay, ...hay historias muy, muy emocionantes... ...por ejemplo, en Heidelberg... ...Carl Jaspers... ...Carl Jaspers fue expulsado de la universidad... ...porque su esposa era judía... ...y fue expulsado... ...y volvió después de la guerra... Como un amuno, como... Bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí partimos. Aquí ¿Qué, pa de nuevo. ¿Qué pasó ayer? Eh, Gustav Radbruch, el gran, poli, el gran penalista, el gran filósofo del derecho también. Hay, una, una, una, hay un, un texto muy, muy emocionante de, su, de la clase que él dictó cuando se reabrió la facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg después de la guerra. ¿Mm? Y hace una, una, un, gran, un gran alegato contra el positivismo jurídico ...literalismo jurídico, de que una orden es una orden, dice... ...una ley es una ley, haciendo un símil de un positivismo... ...que finalmente fue muy destructivo. Entonces hay una vinculación con, con, con, lo que, con la tradición alemana... ...que sirvió mucho para la unificación después. después ¿Cómo veía Kohl este país que es uno partido en, en dos partes? Mira, déjame eh, aprovechar tu pregunta para hacer una suerte de preámbulo... ...al tema de la, de la, de la reunificación... Eh, eh, al año 45, los eh, aliados que derrotaron a Alemania... Eh, ...tenían claro que había que eh, resolver un problema... ...que no se pudo resolver eh, después de la Primera Guerra Mundial... ...que era eh, impedir que Alemania se transformara... En, un, ...en una amenaza para el vecindario. Y a lo largo de la guerra, una enorme cantidad de planes... ...pero nunca hubo como un proyecto de división de Alemania... ...la división de Alemania se fue dando de manera paulatina... ...en el marco ya del, de la Guerra Fría... ...entre el año 45 y el 49... Eh, ...uno podría decir que los aliados... ...no hicieron lo que pensaban... ...y finalmente terminaron haciendo lo que nunca pensaron... ...que fue crear un Estado... ...porque efectivamente sí. la República Federal... ...se crea con, en el contexto de la Guerra Fría... Eh, ...claramente eh, no solo por una decisión de los aliados... Eh, y, o en particular de, de, de los norteamericanos, sino también eh, bajo el liderazgo de una otra figura notable y extraordinaria en la Alemania de la posguerra que es el canciller Konrad Adenauer. Eh, pero en un contexto en donde siempre eh, la situación de Alemania, eh, tanto desde el punto de vista de los aliados, como desde el punto de vista de la élite de la República Federal Alemana, fue una situación, un provisorium. Tanto es así que la Constitución nunca se llamó Constitución. Se llamó Ley Básica porque el supuesto es... ...tendremos una Constitución definitiva el día que nos reunifiquemos. Eh, entonces... Eh, para... se... Y Y sí, se, se sigue se llamando. llamando claro. para... sí. Y entonces eh, eh, es perfectamente comprensible que en, un, en una figura como Kohl, ...pero también probablemente en Brandt... ...haya estado siempre el sueño de la reunificación... Eh, y, y la diferencia sustancial es que Cole tuvo la oportunidad de... La oportunidad, de, en, en una coyuntura muy especial, de concretar ese proceso. Pero, además, eh, eh, habría que decir con mucha claridad, a partir del testimonio, por ejemplo, documental de Figuras con Gorbachev, el presidente Bush, el presidente Clinton, eh, eh, de que de no haber sido por Cole en el minuto... De, ...de la caída del muro entre el 89 eh, y el 90... ...probablemente la unificación... ...la borrada unificación de Alemania hubiese tardado 10 años... ...entonces eh, hay un... Eh, ...a mí me parece fascinante desde el punto de vista político... ...en una figura como Kohl eh, esta, esta, ...esta dualidad que se integra... ...de tener el sueño, el gran proyecto... ...pero la habilidad extraordinaria de usar la coyuntura... Eh, contra viento y marea, porque lo hizo contra su, con su amigo, en contra de su amigo Mitterrand, para empezar, su amigo, porque tenía una relación personal, en contra de la preferencia de Margaret Thatcher, eh, con una distancia, una, una relación más o menos distante con los norteamericanos, en contra de la oposición de Gorbachev inicialmente. Y contra viento y marea, Cole logra imponer su programa y termina en el lapso de un año reunificando a Alemania. Eso me parece una, es una cosa extraordinaria. Había mucha resistencia a la unidad alemana que provenía de la historia también. Sí. Cuenta que un francés famoso dijo, yo quiero tanto Alemania que, que me gustaría que siguieran habiendo dos. Yeah. <risa> Entonces hay una, una ironía. No Pero cuál, la, cuál, ¿Cuál era Pero... el sentimiento de la Alemania dividida en dos? En dos. Bueno, ¿Cuál era el sentimiento que había? ¿Qué, en qué, los pueblos alemanes. Los pueblos alemanes no se creían a, a, la, a la larga, en lo profundo de su ser, no creían de que, de que fuesen dos países distintos. Nunca, nunca tuvieron una sensación. Se hablaba siempre de dos estados y una nación. Yeah. Y por lo tanto eran parte... Además, había muchos vínculos familiares entre los dos lados, digamos, gente en los dos lados. Sí, claro. Los que quedaron a un lado además y quedaron que al otro. que la... la, la el, el proceso mismo de la caída del muro y la reunificación se produjo muy rápido. Fue una sucesión de hechos en ese verano verano europeo del año 89 con las sucesivas eh, tomas de las, de las embajadas alemanas en Praga y en, en, en otros lugares eh, que fueron fue, fue descascarándose la estructura del, del comunismo europeo, digamos, del Este. Y, pero ahí está el, la visión de Kohl. La visión de actuar, pero sin desbaratar nada. ¿Ah? Actuó como preparando el camino para lo que venía después. No se apresuró, pero fue hilvanando, digamos... La, además el acuerdo con los aliados porque los aliados tenían presencia física en, todavía en Alemania El sí, estatuto de ocupación el, la ocupación es dos más, dos más cuatro los acuerdos sí. de dos más cuatro son las dos Alemania y las cuatro potencias, o sea todavía el 89 ese, eso era una realidad y Berlín la ciudad todavía tenía, digamos en teoría tenía, tenían el derecho de estar físicamente ahí digamos los, los ocupantes entonces, por lo tanto, fue un proceso un, un proceso típico que requiere de un liderazgo. Las cosas ocurren en las estructuras, pero requieren de, una, de, una, de, de la visión de alguien que orienta las cosas. Y, y, y Alemania encontró a Kohl... En ese, en ¿Él ese tenía el arte animal. del manejo de los tiempos entonces? Sí, sí. y de las personas sí. también. Y de construir relaciones personales. Sí, las personas. Por ejemplo, ¿qué? Mira, la primera... Uh, Yo he algunas alguna sobre las relaciones personales. En el año 85 y de la cinco, cocina. De la, la, la primera... <ríe> la, la primera, podríamos decir, el primer evento en la relación entre Cole y Gorbachev fue desastrosa porque Cole, en un arranque de poco, poco tacto, lo comparó con Goebbels. En realidad, lo que quiso decir, en, en, además estando en Estados Unidos, a un medio norteamericano, eh, lo que quiso decir, eh, paradojalmente, Cole, es que eh, eh, Gorbachev tenía un gran talento comunicacional. En, en el fondo era un reconocimiento, pero, pero lo hizo muy mal. O Entonces, sea, evidentemente que en, en una figura como Gorbachev... ...y en la élite del Partido Comunista, en ese minuto... Pues ...estamos hablando del año 86, eh, cayó pésimo. Además, eh, en la primera entrevista que tuvieron... Eh, ...Gorbachev le dice, mire, señor eh, Kohl o canciller... ...usted dice exactamente lo mismo que dicen en Washington... ...y la única diferencia es que usted lo dice en alemán. ¿Tiene usted ideas propias? Entonces, la relación eh, eh, inicial fue extraordinariamente gélida... Pero con el curso de los años, y particularmente en todo este contexto del, de esta disolución del, del, de los países de la Europa del Este, las necesidades de la Unión Soviética de tener mayores vínculos o mejores vínculos eh, sí. con Occidente, eh, Gorbachev eh, y, y Kohl construyeron una relación muy cercana. Eh, y eso, eh, según el propio Gorbachev, fue fundamental... ...porque, de nuevo, por una razón... ...porque decía, eh, Gorbachev dice... ...porque Kohl finalmente era como un ruso... Eh, ...yo podía tener relaciones de confianza con él... ...y de hecho, el, la última fase de la negociación... dos más cuatro las dos Alemania ...más las cuatro potencias de ocupación... ...la resolvió Kohl en un viaje eh, a la antigua Unión Soviética... ...en donde se entrevistaron con Kohl... ...en donde resolvieron un punto que... ...claro, en, visto en, desde acá en retrospectiva... ...era un detalle, pero era un punto muy importante... ...era cómo resolver el, la salida de las tropas soviéticas... ...de la antigua República Democrática... ...en donde el problema finalmente de, de Gorbachev... ...era financiero... ...cómo construimos cuarteles y casas... ...para los tipos que van a tener que volver... Y cuando, bueno, si ese es el problema, entonces lo solucionamos. Pero eso que parece una transacción comercial, no es solo una transacción comercial, es producto previo de una relación de confianza. ¿no? Una relación de confianza que permite una solución simultánea. Nos vamos a detener sí. un par de minutos para volver a, a la parte final del programa. Bien, vamos a la última parte del programa. Ya podríamos decir momento de conclusiones dentro de lo que se puede hacer de esta, de esta historia tan larga intentada eh, de conversar en 50 minutos. Yo le voy a pedir al profesor Araya que, que nos haga como su, su última intervención respecto de esto. Y también si pudiera tener alguna nota respecto de las debilidades o de las dificultades que pudo enfrentar sí. esa persona como toda persona. Sí. Bueno, hay, hay un, una frase eh, del... En, donde, en una entrevista en televisión en donde él describe lo que, cómo él ve o como entendía el tema de hacer carrera política y lo compara con la cordada de un, de, de un andinista o la cordada de, sí, sí. de los andinistas. ¿No? Los andinistas van unidos por una cuerda y entonces dice, el, eh, el, el que va primero tira a los otros, los impulsa y tiene que marcar la ruta, pero los otros los sostienen. Por lo tanto, hacer política no es simplemente... Es el problema del liderazgo, pero no solo el problema del liderazgo, también es el problema del equipo y además de la lealtad. Porque lo que hay en una cordada de, de, de montaña, yo nunca he hecho alta montaña, pero me gusta la montaña, es la confianza, porque uno siempre está en un medio hostil que además puede ser muy cambiante, entonces siempre hay mucho riesgo. Eh, hacer carrera política supone liderazgo, pero también trabajo en equipo y confianza. Y, por lo tanto, lealtad. Y a propósito de las debilidades de, de, de Cole, yo creo que Cole, al igual que otros grandes hombres, en la figura, grandes figuras de la política europea, como Winston Churchill, eh, fue de los que nunca eh, le costó pensar que tenía que retirarse a tiempo y, y pudo hacerlo. Pero tuvo la posibilidad de hacerlo en un momento muy complicado, que era la introducción del, del euro en Alemania, que generaba una resistencia espantosa. Eh, y habiendo eh, podido eh, decir, no, yo ya cumplí mi tarea y me retiro, eh, él asumió de que la persona indicada para liderar un proceso a contrapelo de la sociedad alemana tenía que ser él. Y, por ejemplo, no, a alguien, a la persona que todo el mundo veía como su sucesor, que era Wolfgang Schäuble, el actual eh, ministro de finanzas Un otro político extraordinario, extraordinario, creo yo, en la política alemana el siglo XX y lo que va del XXI. Y, y en este sentido de la lealtad, hay que re recordar de que Cole sale habiendo perdido la elección, posteriormente su figura se ve salpicada por un tema también de financiamiento ilegal de la política, pero hay que reconocer, a propósito del sentido de la lealtad y, y de, de la palabra empeñada, que él, eh, a pesar de que eso le generó mucho más costos eh, personales, nunca eh, reveló los nombres de las personas que habían contribuido a este financiamiento ilegal por este sentido del honor y de la palabra de empeñada. Y falleció, murió sin revelarlo. Pero, pero parece que están llegando los tiempos en que esto se analiza con otra perspectiva y, y, y lo que uno ha podido escuchar sobre sí. la obra de él. Claro, porque, porque la política siempre tiene estas dimensiones ¿no es cierto de la grandeza, pero también, como dice Max Weber en un texto muy famoso, eh, tiene esta cosa un poco oscura que es el tema del poder y la competencia por el poder. Y eso siempre está ahí. Y Weber dice que en el fondo la política también tiene algo de, de la tentación del demonio. Es una metáfora que él usa. No porque sea demoníaco, sino porque tiene este, esta dimensión eh, menos noble. Eh, y, y, por ejemplo, eh, la actual canciller Merkel se vio en la necesidad de establecer distancia en este escándalo para garantizar eh, también, podríamos decir, la preservación de la imagen de su propio partido. Y, y, y tomó una decisión dura eh, que a Cole le dolió, probablemente de haber sido una de las decisiones más dolorosas en su vida. ...que le quitaran la presidencia honoraria de su partido... ...al cual le había dedicado la vida entera desde los 17 años. Eh, pero lo asumió. En esto. Ahora, continuando con ese relato que es muy complicado... ...pero también es, eh, es muy pedagógico. Y Cole decía... ...política es lucha. Es una frase de él. Política es lucha. Es lucha. Es lucha. Y... Y por lo tanto, era un, era un proceso, digamos, de la política en el buen sentido. Lo que Weber también, Max Weber, de Heidelberg, decía... <risa> bueno, Weber decía algo que, desgraciadamente, incluso en nuestro mundo chileno se, se usa mal, se interpreta mal. El, la política es una profesión, pero en el sentido verdadero de una persona que tiene que ocupa su vocación en algo que él domina y para lo cual tiene vocación. Digamos, hay tres elementos que juegan en un político. La, la capacidad, el talento político, que es algo con lo que se nace nomás. La formación y la vocación. Hay personas que tienen talento, que se forman, pero que no tienen, porque no les gusta la política. Mire, no, no me gusta esto. Entonces, cuando se reúnen las tres capacidades en alguien, bueno, le resta aplicarlo, luchar, como decía Kohl. Bueno, yo fui testigo ocular por un accidente el año 98, mayo de 98, yo fui invitado por razones de mi cargo, yo era subsecretario de defensa en Chile, a Alemania, y fui invitado al, al Partai Tag, se llama la, la Junta Nacional, se diría acá, de la democracia cristiana, en Bremen. Eh, que iniciaba la carrera digamos la campaña electoral para las elecciones de octubre de ese año <coughs> y Kohl pidió sabiendo que la, la, era difícil, llevaba 17 años en el cargo y había, hay desgaste, había atravesado por todas estas peripecias que hemos relatado acá, <coughs> pero él terminó su discurso y yo estaba ahí yo lo vi decir eso bueno, si ustedes me ayudan lo logramos dijo. pipaquen esto tenemos esto. Bueno, lo dijo, pero viendo la derrota ya, y perdió con Schroeder, estrepitosamente, en, en octubre de ese año. Pero lo que yo quisiera eh, recuperar como, como enseñanza de esto, y que sirve para quienes estamos en la política, es, es que él, él reunía todas estas condiciones y también estos atributos que son que salen solos, pero que dan envergadura a una persona que se ocupe de la política. Ser eh, humildes, sencillos en la victoria, ¿eh? cuando se es victorioso, y ser grande en la, derrota, en la derrota, en la derrota, y él en verdad tener grandeza en la derrota, y él fue muy, fue muy eh, digamos, eh, fuerte en terminar perdiendo la elección, porque no se retiró en, en realidad lo retiraron, digamos, lo, el, el, la ciudadanía alemana no, lo, no, lo, no, lo, no le dio la... como, como recordar pasar, como le tocó a Churchill el año 45. Bueno, sí, claro. Eh, en medio de, de, de... después de una gran obra Churchill había ganado la guerra y, el, y, el, y el, los ciudadanos dijeron, mire, para la guerra era bueno usted, pero para la paz quizás no. Bueno, a Col, después de haber hecho tanto por la, la, la reunificación, bueno, finalmente eh, dijeron, hay otra, necesitamos otra coalición. ¿Ah? Y perdió, pero perdió como un grande. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, eh, el que nos hayan acompañado para, para completar este ciclo de Pensando Chile, en, en este programa que ha sido distinto a todos los demás que hemos hecho, como lo dije al comenzar. Porque creo que es sabio de parte nuestra el que ustedes nos puedan ayudar a comprender cómo lo han hecho otros, porque estamos hablando de una figura histórica. Quienes estudien Historia en Alemania mañana cuando nosotros no existamos, eh, Kohl está ahí, ¿no es cierto? Y, y se hablará y se analizarán detalles que ya deben estar los historiadores pensando, pero serán las nuevas generaciones de historiadores quienes van a escribir sobre eso y las nuevas generaciones de alemanes y de, y de europeos. Y de europeos. Porque hay, hay momentos que son notables y que yo asocio con esta conversación. Eh, en nuestra propia universidad de pronto uno está en, en, en clases con sus alumnos chilenos de pregrado y están los estudiantes alemanes y franceses sentados en la sala y son jóvenes de 20 años que vienen por un semestre a estudiar con nosotros en el in, instituto tuyo, en mi escuela que se, Esto, esto, esto es, estoy hablando de centenares de jóvenes en Valparaíso ¿Mm? en, en, en, y están ahí y, y, y uno, uno se alegra de ver esos jóvenes, eh, mucho más si uno contextualiza la presencia de ellos y la amistad de ellos con lo, con lo que ustedes nos han relatado acá. Porque ese es el fruto de todo. El fruto de esta conversación son esos jóvenes alemanes y franceses sentados en una sala de un piso de una universidad lejana del mundo en Valparaíso. Eso es esto. Yo quisiera leerles a ustedes un párrafo muy breve de una muy sencilla columna que yo escribí respecto del canciller Kohl de prensa, eh, sin tener el conocimiento que ustedes tienen, más que la de un chileno que, que dice esto tiene un significado. Entonces, escribí lo siguiente. <coughs> eh, dije que con seguridad un estadista Constructor de obras sustentadas en sueños superiores. Me imagino que eso será un estadista. Debe tener una conciencia profunda del largo plazo y no despreciar el camino que se gana paso a paso. Que está dicho también por ustedes. Saber hacer la lectura de su tiempo, el momentum, lo que ustedes comentaron. ¿no? La lectura de su tiempo y de las oportunidades que emergen. Como pueden ver, estoy leyendo puras obviedades, pero están ordenadamente escritas. ¿eh? Eh, y emocionalmente escritas, además. A veces, inesperadamente. Y cultivar el diálogo y las alianzas coherentes. Esto fue escrito antes de este momento, como ustedes pueden ver, porque es obvio. Pero es lo que está subyacente en todo lo que ustedes han planteado. Poder persuadir, desde la convicción honorable y positiva sobre el proyecto que contribuye al bien común, como es, por ejemplo, la unidad de la nación. Y podemos pensar que la unidad de la nación no es solo la unidad de la nación alemana. Es la unidad de toda nación. Aceptar las variables de la realidad que impactan en la factibilidad de lo que uno pretende. Y lo demás, si no, puede resultar en mera frustración. Ser responsable también de las consecuencias de los actos de uno, ¿no? entendiendo que la ética es lo que engrandece la política y es lo que hace que la memoria sea buena, la memoria del líder sea buena. Gracias, profesores, bueno, y gracias. a ustedes también. Muchas gracias.